¿no? Le damos la palabra ahora a Kelly Fuello, o sea Kilina Fuello y Santiago Fano, Santifano, eh, para que nos hablen sobre alfabetización digital y exclusión social. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias a todos por las estupendas pequeñas mini ponencias que estamos teniendo. Eh, ¿Me podéis confirmar que me veis y me veis correctamente? Sí, muy bien. Confirmo que te vemos perfectamente, Santi. Genial. Pues, eh, tanto yo como Kelly somos eh, profesores de la Universidad de Oviedo y vamos a hablaros de un poco de nuestro campo de especialización en, dentro del proyecto ECO, de, de, de Ecolearning, que es sobre todo eh, la relación entre alfabetización digital y brechas sociales. Eh, entendemos que uno de los mayores retos que tienen todas estas tecnologías eh, hoy en día no es solamente mm, alfabetizarnos en ellas y aprender a manejarlas de manera educativa consiguiendo crear verdaderas comunidades de aprendizaje como estábamos viendo anteriormente sino que estas comunidades de aprendizaje no sean exclusivamente unas élites sociales las que sean capaces de construirlas porque tienen acceso a estas tecnologías y porque además eh, ...tienen los conocimientos y el aprendizaje para, para poner en práctica todos estos dispositivos educativos. Antes de nada, eh, a lo mejor podía estar bien repasar un poco algunos de los conceptos básicos. Eh, voy a compartir con vosotros un pequeño vídeo. A ver si ahora va, podéis ver mi pantalla. Sí, la estáis viendo, ¿verdad? Sí, la vemos perfectamente, Santi. Genial. Muy bien. Por cierto, que a lo largo de toda la presentación podéis interactuar con nosotros a través de Twitter, si queréis, con el hashtag que estamos teniendo toda la tarde, EcoWebinar, y intentaremos estar pendientes de lo que nos decís ahí, alguna pregunta que nos queráis hacer, etcétera. En este vídeo, que forma parte de, de nuestro curso MOOC Alfabetización Digital para Personas y Colectivos en Riesgo de Exclusión Social, eh, intentamos definir de una manera clara qué es lo que venimos repitiendo toda la tarde muchos de los invitados a este webinar, como ubicuidad del aprendizaje, qué es el aprendizaje ubicuo y qué consecuencias tiene eso para la alfabetización digital. Son unos cinco minutos, espero que os guste. investigador de la Universidad de Oviedo. En esta primera unidad vamos a abordar los conceptos básicos para entender las nuevas posibilidades educativas y los desafíos sociales a los que nos aboca la presente revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. El primero de estos conceptos es el de aprendizaje ubicuo, un innovador paradigma educativo que se hace posible por la aparición de los medios digitales y sus capacidades multimedia de interacción y comunicación. Estas tecnologías, especialmente internet, son cada vez más pervasivas, esto es, se integran en nuestro entorno y penetran en nuestras vidas con cada vez más intensidad. Esto no solamente favorece el acceso continuo a la información sino también la eclosión de nuevas estructuras relacionales y formas sociales que suceden sin descontinuidad entre los ámbitos físicos y los llamados entornos virtuales. Surge entonces la oportunidad de un aprendizaje ubicuo, aquel que sucede en cualquier momento y en cualquier lugar. En esta sociedad interconectada tecnológicamente el aprendizaje ya no queda reducido, exclusivamente a entornos cerrados y especializados con aulas y academias. ¿Puede suceder ahí donde exista alguien con ganas de aprender? Bueno, eh, me están comentando que el vídeo no se ve del todo correctamente. Voy a intentar ponerlo de nuevo. Entender y con acceso tecnológico a oportunidades educativas. Un buen ejemplo de ello es este curso. Estás accediendo a contenidos, experiencias y docentes que tradicionalmente estaban al alcance únicamente de aquellas personas capaces de acceder a entornos universitarios. Sin embargo, este curso está abierto a cualquier persona que quiera participar de esa experiencia educativa. Tú decides cómo y cuándo hacerlo. Pero debemos evitar pensar en un aprendizaje programado de forma tradicional. El aprendizaje ubicuo también se refiere a ese aprendizaje fruto de nuestra exposición ambiental a medios como Internet, las televisiones, las redes sociales, etc. Estamos siempre construyendo nuevos aprendizajes. Tal y como indica Burbules, para una completa comprensión del concepto de ubicuidad del aprendizaje y sus consecuencias, es necesario desgranar algunas de sus subtítulos. La ubicuidad en el acceso a la información. Como decimos, la dimensión física ya no es un condicionante del aprendizaje, ya que este no solo sucede en entornos académicos y presenciales. Lo interesante es que esto implica un cambio en los procesos mentales considerados aprendizaje. Los procesos memorísticos y de interiorización de la información dejan de ser importantes cuando podemos buscar en otros lugares, en la red, la información que se necesita en el momento que se necesita. La portabilidad de la tecnología. Los dispositivos móviles favorecen la integración de las tecnologías comunicativas en nuestro placer diario. Estas tecnologías favorecen un tipo de comunicación interactiva donde el usuario no solo recibe, sino que también emite y comparte información. La ubicuidad como interconectividad. La capacidad de interconectarnos con otras personas a través de estos medios genera una inteligencia expandida, social. Estamos en contacto continuamente con otras personas que saben o son capaces de hacer cosas que nosotros desconocemos, creándose así toda una red de aprendizaje social. Ubicuidad como transversalidad. Las tecnologías difuminan las divisiones tradicionales entre actividades y esferas de la vida tradicionalmente concebidas como separadas. Trabajo, fuego... Aprendizaje, entretenimiento, acceso, creación de información, público-privado, etc. Ubicuidad temporal. No existen horarios de aprendizaje. Este puede suceder en cualquier momento de la vida cotidiana. Ubicuidad como conocimiento globalizado. El aprendizaje tampoco sucederá en espacios cerrados virtuales o no, sino de una manera globalizada, de manera simultánea, en diferentes plataformas y medios. En este sentido, resulta especialmente interesante el concepto de cultura de la participación, que se pone a modelos tradicionales individualistas del aprendizaje y a la mera adquisición de conocimientos técnicos, prescindiendo del desarrollo de otro tipo de habilidades activas y críticas que contribuyan a la creación colectiva de conocimientos. Y es aquí donde llegamos al concepto de alfabetización digital. Históricamente, el término alfabetización se refería exclusivamente a la capacidad de leer y escribir. Sin embargo, la irrupción de los medios audiovisuales durante el siglo XX, y más recientemente de las tecnologías infocomunicacionales, nos obliga a ampliar esta definición. La alfabetización para los medios y la Bueno, en resumen, eh, la alfabetización, ¿La hoy en día para estar alfabetizado en una sociedad como la nuestra, no es... Eh, voy a dejar de compartir para que me veáis la cara. Bien. Ya no es simplemente saber leer y escribir, efectivamente saber... Eh, utilizar todos estos dispositivos, pero de una manera que nos sea útil para nuestra actividad como ciudadanos libres, con, con derecho a progresar, con derecho a autoformarnos y a relacionarnos con otros. Eh, si hasta ahora mismo, eh, lo que estuvimos viendo y la gran mayoría de prácticas que estuvimos viendo en el webinario son estrategias de alfabetización digital eh, a través de comunidades de aprendizaje en la web 2.0 o en herramientas que provienen de la web 2.0 y pero sin embargo lo, lo que hay que tener en cuenta es que como muchos investigadores como Kurzweil por ejemplo proponen es que eh, la tendencia a la innovación tecnológica durante estas primeras décadas del siglo XXI es está creciendo de manera exponencial la velocidad con la que los dispositivos cambian es cada vez mayor, la velocidad con la que las culturas digitales cambian es cada vez mayor y se está alcanzando un punto de gran aceleración. Eso quiere decir que lo que hoy, en 2016, eh, es útil para considerarnos personas plenamente alfabetizadas en, en este tipo de tecnologías, no lo será dentro de dos, de tres años, eh, y cada vez menos. Así que se nos ocurría que una de las... Retos que os planteamos es eh, lanzaros un pequeño concepto que tengáis que tener en cuenta para empezar vuestra alfabetización ya, si no queréis quedaros desactualizados. Eh, las tecnologías 2.0 nos permitieron la aparición de esos usuarios que mencionaba Sara en su, en su sección, esos usuarios que son capaces de emitir y recibir a la vez, de manera igualitaria, y eso da pie a la aparición de comunidades de aprendizaje. Eh, sin embargo, la web 3.0 va a dar un paso más allá. La web 3.0 no va a ser una web, no va a ser un internet al que solamente vamos a acceder a través de estas pantallas negras que nos llevamos a todas partes o que tenemos en nuestro hogar, sino que este concepto que había en el vídeo, el de pervasividad, va a dispararse y a través de eso que algunos investigadores llaman el internet de las cosas y de la, ma la mayor capacidad de conectividad de todos nuestros objetos tradicionales, eh, vamos a llegar a un nuevo tipo de, de alfabetización que va a tener mucho que ver con algo que ya tenemos hoy en día. Os lo voy a enseñar, que es la realidad aumentada. Este es un concepto en el que la gran mayoría de eh, grandes compañías de Internet están invirtiendo muchísimo dinero ahora mismo eh, tanto en realidad virtual como en realidad aumentada. Eh, hace dos o tres años la realidad aumentada era un proyecto, digamos, innovador. Hoy en día ya es una realidad. Todos tenemos en nuestros móviles eh, muchas aplicaciones que utilizan realidad aumentada. Por ejemplo, Google Maps o aplicaciones más, recien más recientes como Masquerade, que son todavía aplicaciones muy primigenias, pero que eh, vienen a a ser el primer paso en esta dirección. La dirección es a añadir información informática, esto es eh, imagen, sonido, geolocalización, a objetos de nuestra realidad cotidiana. Por eso se llama aumentada, porque la realidad la aumentamos con, con capas de información virtual. Esto va a tener muchísimo impacto en las comunidades eh, educativas, ya que eh, ahora mismo los tableros, por ejemplo, de Pinterest, que se mencionaban en algunas de las sesiones anteriores, o las redes sociales como Twitter, que ahora mismo están localizadas en determinados dispositivos a los que tenemos que acceder con la voluntad de, de interactuar a través de esas plataformas, van a estar totalmente integradas en nuestra en nuestra realidad física. Cuando eh, interactuemos con otras personas, eh, vamos a ver esta capa extra de información virtual, vamos a ver sus perfiles en las redes sociales. Y cuando hablo de ver, hola Kelly, cuando hablo de ver, hablo de manera literal. Hoy mismo, CNN, eh, Estados Unidos, pues está haciendo mucha difusión a, un, a una patente que Google eh, ha conseguido aprobar y ya está teniendo la aprobación, la aprobación del sistema sanitario estadounidense, con lo cual es, a través de la cual ellos lo que quieren es cambiar su viejo proyecto, Google Glass, que eran aquellas gafas que permitían añadir eh, información virtual a a lo que veíamos a través de las gafas, pues lo que están patentando son unas lentes que quieren empezar a distribuir y a, y a vender a nivel masivo a partir de 2020. O sea que esto se nos viene. Por si alguien no sabe muy bien eh, ubicar este concepto y empezar a, a reflexionar sobre qué implicaciones va a tener a nivel educativo, igual está bien que pongamos este pequeño vídeo de Google en el cual se presentaba el proyecto Google Glass, en el vídeo que vais a ver, lo que se ve en la pantalla es lo que el usuario va a ver, ¿no? Y lo que el usuario está viendo es que en su entorno, en su, en su día a día, eh, hay una segunda capa de realidad que está constantemente inter interaccionando con él, que él puede manejar para, para comunicarse, para, para, para aprender y... Y vamos a hablar después de las, de las posibles implicaciones que tiene esto para el, para el paradigma educativo. Aquí lo que veis es al a la persona despertándose y esto es lo que ahora mismo verían con, con estas lentes que están patentando. ¿no? pues El usuario mira al cielo y ve la temperatura, la hora, los mensajes que tiene de WhatsApp ahora recibe un mensaje de, de un amigo que le pide que quede que hoy mismo. Esto que estáis viendo no es una simulación, es, es lo que ya ahora mismo ya está funcionando en el software que desarrollaron Google para Google Glass. Y que nos puede servir muy bien como, como un anticipo de lo que está por venir. Por ejemplo, utilizando Google Maps de manera interactiva con el con el ambiente el usuario simplemente con la voz hace preguntas sobre información que le interesa obtener y, y esa capa de realidad aumentada que en este caso es de a través de las gafas pues se la da Ahora mismo, su amigo está compartiendo su localización para poder quedar juntos. Por ejemplo, hacer una foto directamente con lo que ves y poder subirla a nuestras redes sociales, recibir videollamadas, y en esas videollamadas compartir lo que estamos viendo con otros usuarios en directo. Bueno, este es el mundo que, que están diseñando. Lo que estáis viendo ahora en pantalla es un prototipo de una subcompañía de Google que se llama Magic Leap, en la cual están trabajando para introducir objetos tridimensionales eh, generados informáticamente en nuestro entorno físico. Lo que estáis viendo es un prototipo, pero no es una simulación tampoco, es algo que está funcionando ya. Pues, por ejemplo, imaginaros el potencial que puede tener a nivel educativo estar trabajando en, en primaria con con algunos alumnos y poder ponerles el sistema solar, que puedan interactuar con él físicamente, eh, etcétera. Este tipo de, de... aquí es la noticia que os comentaba, ¿no? Las, las lentes de Google que forman parte de, de la expansión estratégica que tiene esta compañía, que ahora mismo es el mayor gigante informático, eh, que ya están ahora mismo poniéndose en práctica. Eh, hay muchas aplicaciones de, de realidad aumentada que están funcionando ahora mismo, pero todas ellas todavía se están manejando como como maneras de obtener información del ambiente. Por ejemplo, ir a un museo y de manera interactiva poder obtener información sobre las obras que estás viendo en él. También se están desarrollando videojuegos. Esto va a tener muchas consecuencias también a nivel de control sociopolítico y de publicidad. Eh, pero claro, una de las Principales cuestiones que tenemos que preguntarnos como educadores es ¿por qué? ¿Por qué, qué vamos a hacer con la realidad aumentada? ¿Cómo vamos a alfabetizarnos para la realidad aumentada y qué y qué impacto va a tener eso en la enseñanza online? Eh, efectivamente, es eh, una tendencia tecnológica que es absolutamente imparable, dado la cantidad de dinero que se está invirtiendo y la utilidad evidente que hay pero es una tecnología que aún está en desarrollo. La calidad del internet móvil hoy en día no lo permite, todavía estamos en 4G, pero la tecnología 5G, que va a venir dentro de unos años, sí lo va a permitir, va a permitir el intercambio de datos de alta calidad, de imagen y de, de vídeo y de, de todo tipo, a alta velocidad, y eso va a hacer que podamos establecer verdaderas... que los MOOCs, por ejemplo, ya no tengan eh, lugar en un, en un espacio cerrado, en una plataforma que al fin y al cabo es una mera imitación de las viejas plataformas de e-learning, sino que, que tengan lugar en la realidad física que nos que nos rodea, en, en, en verdad, que se convierten en verdaderas técnicas de gamificación, como y yincanas, no A nivel de las brechas, que es a lo que veníamos a hablar y por lo que nos interesa a nosotros pensar en ello e intentar anticipar esta tendencia, pues esto va a plantear un problema ético grave. Eh, va a haber toda una población mundial que va a tener acceso a esta tecnología y a esta nueva realidad enriquecida, eh, pero va a haber una, toda una población que no. Y, o que si la tiene, no va a tener las mismas... Eh, hay, que, hay que prever qué tipo de, de actividades educativas podemos poner en práctica para que ellos también tengan acceso a esa realidad enriquecida. Y también hay que plantearse quién va a crear esa realidad enriquecida, eh, qué tipo de usos se van a dar eh, y, y, y qué va a pasar cuando, cuando niños y personas criadas en este entorno de realidad aumentada eh, vean la realidad no aumentada, ¿no? si la van a, a, a percibir como una realidad empobrecida. No nos vamos a, a detener demasiado en ello, solo decir que Hubo ya bastantes intentos de, de introducir esto de manera tenue en nuestras vidas, como los códigos QR, que son estas cosas que vemos por ahí pegadas de vez en cuando y nunca hacemos caso, precisamente porque, porque no les vemos utilidad. Sin embargo, un código QR viene a permitir hiperenlazar de manera muy rápida objetos de nuestro entorno con información online. Eh, a través de herramientas de geolocalización o de, o de mapas como Google Maps, podríamos interactuar con otros participantes de un MOOC o de un curso online que se encuentran en nuestra propia ciudad, eh, dejándoles todo tipo de información eh, a través de, de códigos QR o de, o de técnicas más, importa, más avanzadas eh, de, de realidad aumentada. Esto ya se está poniendo en práctica. Hay un, hay un proyecto en este sentido en un colegio de la ciudad en la que nosotros vivimos, de Gijón en la cual el profesor Julio Berros pues, utiliza la red aumentada de bajo nivel, como son estos códigos, para hacer que los niños de su curso se recomienden unos a otros vídeos a través de YouTube y obras de literatura a través de YouTube. Con lo cual se trata un poco de, de convertir esas comunidades virtuales, que siempre estamos llamando virtuales y que están ahí encerradas en Internet, en algo que sea mucho más presente en nuestra realidad física. Eh, estas, estas capas de realidad nueva no tienen solo por qué ser visuales. Ahora mismo hay muchos proyectos eh, que utilizan el audio, etcétera. Pero lo que quiero que os planteéis es que en la red 3.0 vamos a tener que diseñar eh, plata, eh, estrategias educativas online virtuales entre personas que no se van a conocer físicamente en espacios tridimensionales y físicos gracias a tecnologías de realidad virtual y de realidad aumentada, que ya están en desarrollo, eh, las tecnologías de interacción van a hacer que lo virtual se parezca mucho más a, a lo que era el aula tradicional. Esto es, tú vas a poder interactuar con avatares y con usuarios en tiempo real, que van a estar haciendo el mismo curso que tú, vas a poder estar haciendo trabajos online, intercambiando información aumentada, y ya no va a ser solamente a través de videoconferencias, sino que va, va a haber una hibridación entre lo que es nuestra conducta física y, y, nuestra, y el impacto de esa conducta física en Internet. Eh, los estudiosos del Instituto de la Singularidad de Silicon Valley eh, dicen que a partir de 2020 este va a ser el paradigma de Internet. Claro, las brechas digitales, cuando ya Occidente se, se dote a sí mismo de una de una realidad, voy a dejar de compartir la pantalla, no sé si me estáis viendo, ahora estamos aquí Kelly y yo, se dote a sí mismo de una realidad eh, y de unas eh, prácticas educativas en las cuales las universidades vayan a tener una forma física virtual, lo cual es algo bastante innovador, ahora mismo o es físico o es virtual, pero va, va a haber una hibridación de eso. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para superar esas brechas digitales? ¿Cómo vamos a ¿Cómo vas a superar este, este paradigma? Y yo quería hacerles algunas preguntas a, a Kelly. Eh, ¿O prefieres que pongamos un vídeo sobre...? No, lo hacemos al revés. Ponemos el vídeo para acabar y, y empezamos un poco con las cuestiones en torno a la brecha digital. Sí, ahora nos estábamos yendo al futuro y estábamos proponiéndonos como reto que veáis lo poco alfabetizados que estamos todos y todas en este mundo de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Y, pero vamos a retroceder un poquitín y vamos a, pues a ver cuáles son los colectivos eh, que, que están más afectados ahora mismo por esta, por esta brecha digital. Tú, tú crees que la, que la alfabetización digital hoy en día es un, es un factor de exclusión social grave para algunos colectivos y, en ese caso, ¿para qué colectivos? Sí, bueno, es obvio que la, la, la exclusión digital, la brecha digital eh, es, un, es un factor de exclusión social. Eh, eso bueno, lo prueban las investigaciones que se están haciendo y los estudios que se están haciendo sobre el campo y también las políticas europeas donde bueno, pues existen diferentes programas en la Comunidad Europea para desarrollar la alfabetización digital de la población, entre ellas la Agenda Digital para Europa de la que participa España. Y son políticas que quieren responder a unas realidades, como decía eh, Santi, que, son, que están en nuestro entorno más inmediato, que no estamos hablando de una brecha digital con los países empobrecidos y los países desarrollados, sino que estamos hablando a veces de brechas internas. De ...dentro de los propios países. ¿no? Eh, una parte del MOOC que desarrollamos, que fue sobre alfabetización digital para colectivos en riesgo de exclusión, trataba estos temas. ¿no? Trataba de identificar, por una parte, cuáles son los colectivos que en nuestro país están en una situación de exclusión digital, eh, cómo eso está vinculado también a su situación de exclusión social y qué tipo de alfabetización digital es la que eh, cabría eh, desarrollar con estos colectivos. ¿no? Estamos hablando de colectivos como las personas con discapacidad, como las personas inmigrantes, también las personas reclusas y reclusas están siendo identificadas como colectivos eh, que sufren el efecto de la brecha digital, las personas mayores y también las mujeres. ¿no? Es curioso porque hay eh, colectivos, como por ejemplo el colectivo de las mujeres, que uno podría pensar, bueno, ¿por qué las mujeres tienen una situación de brecha digital si... Mm, hay estadísticas que prueban que las mujeres actualmente estamos eh, incorporándonos a la red y a los dispositivos tecnológicos casi en la misma medida eh, que, los, que los hombres, ¿no? Eh, aquí hay que hablar eh, de, de los trabajos que están identificando eh, diferentes tipos de brecha digital, ¿no? Por una parte está la brecha digital, lo que se llama la primera brecha digital, que es una brecha tecnológica de acceso a los dispositivos y en esa es en la que las mujeres ya no estaríamos, pero hay una segunda e incluso una tercera brecha digital, ¿no? Por poner un ejemplo de qué quiero decir con esto, eh, el año pasado un, un profesor de la Universidad del País Vasco eh, hizo su tesis doctoral sobre la brecha digital de género, eh, que afecta a las mujeres. ¿no? Entonces, en esta tesis, por ejemplo, una de las cuestiones que él plantea es que eh, entre los eh, blogs que tienen más influencia en el ciberespacio ¿eh? no están blogs que lleven las mujeres, ¿eh? en concreto solo un 17% de los blogs influyentes están hechos por mujeres. Las mujeres solo alcanzan un nivel de presencia en blogs eh, mayoritaria cuando son los blogs que están asociados a los temas que el patriarcado ha dicho que son nuestros temas, no podríamos decir nuestras labores, ¿no? los blogs de moda, los blogs para cuidar bebés, los blogs eh, que tienen que ver con la gastronomía, ¿eh? la belleza, esos son blogs en los que efectivamente las mujeres sobrepasan en 90% de presencia. Eh, por otro lado, eh, también en esta tesis se investiga eh, dentro de lo que son las personas más influyentes en Internet, por ejemplo, los, eh, los usuarios de, de Twitter más influyentes, qué presencia tienen las mujeres. En, su, en un 92%, la mayoría de los usuarios influyentes en Internet son hombres. O sea que es una brecha digital distinta, no es que las mujeres no accedan a las tecnologías, pero sí tiene que ver con su falta de visibilidad, con su falta de acceso a usos tecnológicos más avanzados. ¿no? Eh, un tema que estamos estudiando ahora también es el tema de la brecha digital entre las personas jóvenes, ¿no? porque si bien eh, solemos decir que las personas jóvenes son nativas digitales y que por lo tanto parece que nacen ya con una predisposición al uso de las herramientas digitales y una cierta expertía, que les es con natural, pues estamos viendo que no es así en todos los casos, que mayoritariamente puede ser así, pero ya en los estudios europeos que hizo Sonia Livingstone ya identificaba como los jóvenes son consumidores de redes sociales, pero no son realmente productores, no crean información en las redes sociales, es decir, transmiten, comparten, ¿eh? pero suben muy poca información propia, ¿eh? Y suben muy poca información también que les sea de utilidad para su trabajo, o para sus estudios, etc. ¿no? Eh, esa brecha digital que afecta a las personas jóvenes eh, afecta especialmente a un porcentaje importante de personas que eh, son las que fracasan en el sistema escolar. ¿eh? Esas personas que fracasan en el sistema escolar, ese 30% de alumnos que no acaban eh, la secundaria obligatoria con un título y que no hacen otros estudios posteriores, son personas que suelen presentar unas dificultades importantes en cuanto a sus competencias digitales. y en un país con el número de personas jóvenes en paro que tenemos, pues ya sabemos eso es lo que va a suponer de cara a su futuro y por eso son muy urgentes programas de alfabetización digital con estos colectivos. ¿no? Entonces, bueno la, de, la brecha digital eh, va, va a ser mucho mayor en el futuro, como bien explicaba Santi, pero la brecha digital también está aquí y nosotros en esta en este MOOC estudiamos un poco, bueno, qué, qué tipo de alfabetización digital se está eh, haciendo para eh, resolver o para dar respuesta a esa exclusión digital que padecen ciertos colectivos. ¿no? Bueno, en el análisis que hacíamos se veía que estamos hablando de una alfabetización muy centrada en el acceso a los dispositivos, muy instrumental, muy tecnológica, muy de aprender a usar Word, de aprender a usar Excel, de aprender a navegar por Internet, pero una, una alfabetización muy poco crítica, muy poco emancipadora, muy poco ligada a los intereses y a los, las problemáticas de los colectivos y menos a su empoderamiento social, es decir, eh, una alfabetización que no se preocupa de que estas herramientas que adquieren realmente sirvan para que esas personas en situación de exclusión puedan cambiar su realidad, puedan modificar su entorno más inmediato, puedan tener una mayor presencia social, ¿no? O sea, que nosotros lo que proponíamos en el curso era una alfabetización digital con otras características, que recupere ese enfoque del que hablaban antes otras personas que intervinieron, eh, el enfoque MIREC, eh, rescatándolo frente a algunas tendencias actuales, como por ejemplo el prosumer, ¿no? Nosotros... Hacemos una crítica importante de esa idea de prosumer porque creemos que es una idea muy centrada en el consumo. ¿eh? Nosotros pensamos que la alfabetización digital tiene que ir de, eh, dirigida a los ciudadanos y ciudadanas ¿eh? para que realmente puedan utilizar eh, la, la, las, las TIC o, o las redes sociales o el ciberespacio ¿eh? Eh, de una manera autónoma y crítica para eh, realmente eh, empoderarse y e emanciparse ¿eh? para proyectos de transformación social, no para ser consumidores de tecnología eh, eficientes. ¿eh? Por eso no nos gusta mucho hablar de prosumer y preferimos volver a ese otro término que igual no tiene, no es tan trending topic como el de prosumer, pero que creemos que identifica más, eh, se identifica más el de mi red con lo que nosotros queremos hacer, que es formar una ciudad o sea, alfabetizar digitalmente una ciudadanía, como decías Santi, para el siglo XXI. ¿eh? Y eso, bueno, pues nos llevaría también a hablar de la educación y de otras cuestiones que no sé ya si tenemos tiempo para Me temo ella, que no, ¿Eh? tenemos que dar paso a nuestras compañeras de la UNED. Yo creo que podríamos eh, dejar eh, dejar con el vídeo de, de, de esta parte del curso, donde explicamos un poco de una manera más estructurada todas estas cuestiones que, que tienen que ver con la brecha digital y los procesos de alfabetización digital que proponemos. Y con esto pues yo creo que nos despediríamos ya de la sesión en cuanto acabas el vídeo, ¿no? no. Eh, agradeciéndoos... La presencia, la atención, saludando pues a, a algunas personas que sabemos que están ahí y que nos siguen porque estamos recibiendo ahí mensajes a través del Twitter. ¿eh? Y no sé si Santi quería añadir algo más. Sí, que si te parece como vamos un poco retrasados y las compañeras de la UNED van a intervenir ya, podemos compartir el vídeo a través de Twitter en uh -huh. ese hashtag que tenemos que es EcoWebinar. Y uh -huh. a partir de ahí esperamos que la gente lo vea y que nos comente sus apreciaciones. ¿Te parece? Pues me parece bien. ¿eh? Esperamos también recibir esas apreciaciones a través del hashtag, como dice Santi, eh, Y estamos bueno, pues encantados de poder también eh, contestar y compartir con vosotros este trabajo, que bueno, más allá del trabajo que se hizo para el curso MOOC, Alfabetización Digital para Personas en Riesgo de Exclusión Social, es un trabajo con el que queremos continuar y por eso bueno, pues estaremos... Eh, muy interesados en todas aquellas eh, impresiones o críticas o aportaciones que nos queráis hacer. Y bueno, nada más. Eh, un saludo.